Me gusta la... Estás en la tarde de la radio, estás en Radio Mix, me quedo con vos y para vos hasta las 4 de la tarde y mírenla con quién estoy, en Hechos Reales, con la licenciada Carmen Sotelo que ahí le damos la bienvenida a la tarde del magazine. Hola Carmen. Hola Katy, ¿cómo les va? Bien, ¿y vos? Bien, bien. El frío me tiene sumamente obediente. Hoy es el tema del día, el frío. <risa> <risa> en hechos reales se vino el frío. <risa> Están todos con el frío. La verdad que escucho gente de todos lados, desde, la, desde todo el país hablando del frío. Impresionante. Y bueno, vino el frío, estamos en invierno ya pocos días. ¿eh? Sí, sí. Pero como siempre pasa en hechos reales con la psicología, claro. eh, eso también nos hace pensar que con el frío es más fácil ser obediente. Claro. Antes de quedarte adentro, decís. Exactamente. Más allá que la llave la tenés vos, que eso es lo que nombraste al principio de la pandemia. Que a vos nadie te va a detener a salir o entrar de tu casa, pero sos obediente. Sí, eh, sí, exactamente. Entonces uno piensa que, que, bueno, que nadie le está prohibiendo nada, simplemente el frío, a ver si nos vamos a pelear con el invierno. No, por favor, nos tenemos que adaptar <risa> al invierno, es parte de nosotros, ¿qué vamos a hacer? Yo a veces saludo, no estoy loca Carmen, vos, no. vos me escucharás al comienzo del programa, sí. es increíble el día está nublado, empieza a estar o, oscuro y de repente comienza el programa y aparece el rayito de sol. Es increíble el universo, cómo me acomoda. <risa> así que hoy también apareció el sol. Viene a saludarnos Carmen, es así de atrevido. Me, me parece bien. El tema con, este, con que vos le hables al sol, que me parece maravilloso. Eh, no es que vos le hables al sol, es cuando vos estás segura de que el sol te está contestando a vos. Total, estoy segura de verdad. <risa> estoy segura. Si hay algo que no me falta a mí es seguridad cuando, cuando hago o digo algo con, con sentimiento. ¿no? Este, <risa> totalmente me lo creo. Me lo creo que el sol me viene a saludar a mí. Y por eso hay que saludarlo y hay que bien tratarlo. Por supuesto, porque es esto, ¿no? Cuando nosotros decimos, bueno, hay que, acá, a diferencia de Buenos Aires, tenemos todo un tema con el gas, con calentarnos, sale carísimo, carísimo. Les puedo asegurar a toda la gente que nos está escuchando, en la costa nos cuesta y mucho el gas, realmente. Entonces, esto que nos, eh, nos hablaban a veces en Impacto Inmobiliario, algunos arquitectos de... Abrir las ventanas, eh, las cortinas, correrlas hasta las seis de la tarde, cuando está el sol para calentar las paredes, el ambiente. Bueno, eh, quedó tanto eso que nosotros lo tomamos en cuenta, esos pequeños detalles que nos brinda la naturaleza. Nos brinda la naturaleza. El sol a nosotros en este caso nos da calor y nos abriga en muchísimas casas que cuesta el gas, que la leña no es... este eh, tampoco tan barata, entonces utilizan la naturaleza como para calentar por lo menos una parte del día la casa. Carmen, nos vamos al tema. Nos vamos a la asfixia. Guau, wow, ¿qué tenemos para decir de la asfixia? No me afixias. No te asusto. Eh, como decíamos antes, eh, nosotros no vamos a hablar de la asfixia médicamente Vamos a hablar de la asfixia psicológicamente. Eh, ¿Qué es la asfixia desde lo médico? Es la falta de aire, es la falta, la imposibilidad o la obstrucción de la respiración. ¿Qué es para la asfixia, para la psicología? Es no poder ser quien somos, no poder pensar por nosotros, no poder eh, sentir o que otros nos hagan sentir lo que en realidad no sentimos y a lo mejor sienten ellos, ¿no? Qué lindo va esto que dijiste, no ser nosotros, ¿no? La, la asfixia es no ser nosotros, y cuando nos falta aire, no somos nosotros. Es como que dejamos de, de, de respirar, ¿no? Esto de, del ahogo. Es... Exactamente. Y, y tenemos muchas opciones, muchas situaciones, mejor dicho, en la que eh, se nos presenta esta cuestión de no poder ser nosotros. ¿Vos planteabas en algún momento algo muy interesante, que tenía que ver con los padres y los hijos. Y esta cosa que a veces tenemos los papás y las mamás, eh, que tienen que ver con querer proteger, querer que nuestros hijos no pasen a lo mejor por alguna experiencia mala, experiencia que nosotros hemos pasado. Y querer protegerlos de eso, no dejándolos ser lo que son, no dejándolos que hagan sus pruebas, que hagan sus experiencias, acompañando en esas pruebas y en esa experiencia, explicando, hablando, estando, estando al lado, ¿no? Y vos, en algún momento hablamos y decíamos, esta necesidad que a veces tienen... A algunos papás y a algunas mamás de hacer que los hijos cumplan otros roles. Uh -huh. Sí, esto es parte. Sucede en las, en las mamás o padres que son viudos, que quedan viudos y que de repente se encuentran con, con hijos y toman a, por lo general al hijo mayor eh, como a ocupar ese, ese lugar que está como vacío, o padres no, no presentes, o madres no presentes, no hace falta que quede viudo, ¿no? Eh, esto también sucede. Estaba segura que yo me iba a meter por ahí. <risa> Seguramente lo que queremos decir con esto es que eh, en la ausencia de uno de los progenitores a veces hace que eh, el otro le exija eh, roles, le exija actitudes que realmente no, no tienen que tener, no tienen que tomar, no, no es lo que le hace bien, no es lo saludable, ¿no? pero esta, a veces estas ausencias hace que los hijos mayores, sobre todo cuando hay eh, varios hijos, los hijos mayores tomen el lugar de aquel progenitor au eh, ausente. Y entonces deja de ser un niño para ser un adulto, deja de ser un hijo para ser una pareja. Y son roles distintos, situaciones diferentes... Y no le hace bien, no le hace, no es saludable. No, independientemente de si está bien o está mal, lo que decimos es que no es saludable, no es sano. Los niños tendrán que eh, pasar por las etapas eh, que son naturales, que son necesarias eh, para el crecimiento y el desarrollo. Pero cuando nos saltamos las etapas, nos, eh, digamos, de la etapa... una cosa es la colaboración, ¿no? Tengamos en claro. ¿Qué? La colaboración es, bueno, chicos, a ver, entre todos, a ver quién puede hoy lavar los platos, quién puede hoy poner la mesa. Eh, eso es otra, otra situación. No Entonces, es. Eh, lo que hablo que me parece como diferente es esto cuando decís, bueno, espero, a, por ejemplo, a Marcela, que es la hija mayor, espero a Marcela para ver qué decisión tomamos si pagamos la boleta de luz hoy o mañana espero a que llegue Marcela de trabajar para ver si voy al médico, espero, esto es la asfixia, entonces Marcela llega de trabajar y tiene una lista de cosas que la mamá o el papá dice, la esperó para ver si pagaba la luz, la esperó para ver si pedía turno al médico, la, no solo las tareas de la casa, para ver si iba a visitar a la tía, para ver, para ver, para ver, entonces, Ahí es la asfixia, porque Marcela tiene quizás su casa, Marcela quizás tiene eh, sus propias obligaciones y encima tiene que para ver estas decisiones ¿no? que tienen sus padres. Sí, lo que, lo que digo en eso es que diferenciemos cuando le pedimos opinión a Marcela para ver qué es lo que le parece mejor, siendo ya una adulta más. O sea, la, lo encaramos diferente. A, pe, le, una cosa es pedirle la opinión, qué es lo que será mejor, y otra cosa es esperarla para que ella tome una decisión. Es eh, diferente el rol que le estamos diciendo. El rol en este caso, en una hija, digamos, adulta, tiene que ver con que muchas veces los hijos mayores están digamos, más allornados, más, eh, con más eh, contacto con el afuera, y los padres lo que hacen es pedir opiniones, no, no, no tendría por qué ser <ríe> una orden, digamos. Claro, eh, encubierta, vos me estás hablando de órdenes encubiertas. Porque, eh, o quizás es esto, ¿no? Lo que, eh, esto da para debate. Si es una orden encubierta o si eh, Marcela, que dimos un ejemplo, vamos a aclarar, no existe ninguna Marcela con esto. Pero Marcela quiere tener ese lugar que le dan, ¿no? También los padres. Por eso son dos cosas. Que a veces sí, no, desprendió, eso, no desprendió. Son dos cosas, pero además... Nosotros estamos haciendo una foto de un momento o de una situación y no sí. tenemos idea cómo es históricamente, porque llegamos a la situación de esperar a Marcela en un momento en el que históricamente, ¿qué rol le dimos a Marcela? ¿Cómo se desarrolló Marcela en ese grupo familiar? Entonces ahí, en ese caso, podemos hablar o de una orden encubierta o un desarrollo que Marcela fue haciendo con sus padres eh, de una manera, eh, digamos, saludable, y lo que hace es decir su opinión, no, no es eh, insisto, cumplir una orden. No, eso lo va a tener que hacer ella como, como Marcela, digamos, siendo ella quien es. Y también nosotros podemos pensar que podemos tener un vecino, un amigo, alguien más joven al cual le preguntemos, no sé, cómo subir algo al Instagram, no es una orden. Tal cual, tal cual. Muy buen detalle, pero bueno, esto es lo que suele pasar a veces con las mochilas que nos ponen los padres, ¿no? Nuestros padres. Pero también está esta asfixia dentro de la pareja, esto de, de que no se habla del desamor, porque nada que na, está lejos de esto, pero se habla de la necesidad que tiene una parte de la pareja para estar con esa persona, ¿no? Entonces asfixia momentos de, de espacio recreativos, momentos de espacio con los amigos, momentos de espacio de, de, de, del área profesional de esa persona. Es decir, hay gente que empieza a asfixiar por un propio egoísmo, Carmen. En general cuando en las parejas se da la asfixia y, y también con los amigos se puede dar la asfixia con esta necesidad de eh, que si sos amigo mío o amiga mía no podés tener otros amigos, no podés tener, eh, reunirte con Juancito o con eh, eh, Juanita porque, porque no son mis amigos. Digamos, también en esas situaciones lo que tiene que ver es con con esta necesidad de, de poder que va marcando y con, eh, en general, cuando hay tanta, tanto celo, entre sí. comillas, que, que nos lleva a una asfixia, tiene que ver con los miedos. Ah, mira. Ah, qué interesante, ¿no? Sí, sí, me acomodé, <risa> mira, me acomodé porque me pareció como... ¿Qué? La asfixia con los miedos, ¿Mm? sí, sí. relacionado, claro. Con los miedos. ¿Tengo miedo de perder a mi pareja? ¿Tengo miedo que alguien me arrebate mi, mi amistad con Juan Pedro o María? ¿Lo que, lo que aparece ahí son dos cosas muy, muy importantes. Una es el miedo, otra es la necesidad de expresar el poder. Yo puedo hacer que vos hagas lo que yo quiero. Independientemente de lo que vos sientas o lo que vos seas. ¿No? O lo que vos quieras. Claro. claro. ¿No? Claro, Mira que, eh, que, que me dejaste pensando Te dejé pensando Pero me dejaste callado pensando es el diván. Así es el diván Te dejé claro. Tal cual, tal cual Así que claro, la asfixia es parte de la inseguridad del otro ¿no? Eh, cuando realmente sentimos este temor a perder lo que queremos Entonces uh -huh. empieza todo un círculo de asfixia bueno, Carmen, la verdad que un tema muy interesante. Eh, gracias por, por traerlo, gracias por siempre estar acá en el magazine. Y como siempre decimos, ¿no? que le llega quien le tenga que llegar y que el universo acomode el mensaje, <risa> tal cual. Bueno, bueno, Karina, muchas gracias. Un saludo muy grande a la gente de Pinamar, que los quiero mucho. Eh, y bueno, en cuanto se pueda, y en cuanto encuentre mi llave, los iré a visitar. Tal cual, tal cual, que hace mucho ya. Bueno, sí. te mando un abrazo muy grande. Seguí escuchando el magazine. Saludos para todos. Un beso, Cari. Chao, chao. Y chau. Así, así pasó la licenciada Carmen Sotelo en la tarde del magazine. Quédate conmigo, me quedo con vos hasta las 4 de la tarde, haciendo que tu tarde se convierta en la mejor tarde de tu vida. Acordate, vos elegís qué tarde querés vivir, qué noche querés pasar, y en qué mañana te querés despertar. Ya venimos.